De tu yo existe la libertad. Yo soy libre y te respeto. Tú eres mi libertad. Pero ¿qué me estás diciendo que te lleve a pasear al campo? Tendrías que decir otra cosa. Por ejemplo, que quieres pasear conmigo de la mano simplemente sin cadena. Como llevo cuando salgo con mi perro? Tú no muerdes, eres solo un ser humano Yo te acompaño, no te llevo, no soy tu amo Y si un día nos paseamos juntos ¿Será que el destino así lo escribió? Pero mientras lo hagamos juntos Tú de mi mano y de tu mano yo Así que nunca me digas que te lleve Dime que prefieres ir conmigo, como yo lo prefiero contigo. Siempre juntos, libres, como buenos amigos, entre tú y yo existe la libertad. Yo soy libre y te respeto, tú eres mi libertad.